Hola, ¿cómo te vas? Soy Claudia Castro y estamos aquí porque hay que expresarse con libertad y no sé si te lo dije, creo que en los otros videos te lo dije, pero te lo vuelvo a repetir y lo voy a hacer hasta el cansancio. Yo creo en vos. ¿Y vos? ¿Qué tanto crees en vos? Bueno, espero que sí, que creas en vos, porque de eso se trata. Bueno, estuvimos hablando de objetivos, estuvimos hablando de... Uh, metas o pasos realísticos para llegar a los objetivos, hablamos de visualización y ahora lo que vamos a hablar es de algo así como una agenda, o... vamos a dar un poco de forma a, a esta situación, ¿no? Eh, vamos a hablar de los pasos y uh, de lo que tiene que ver con eh, Dividir en secuencias, por ahí, alcanzar estas metas, estos objetivos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vos tenés un gran objetivo, ya, tu sueño, tenés pequeñas metas, vamos a llamarle metas para no confundir, metas pequeñas para ir alcanzando hasta llegar a ese gran objetivo. Dentro de esas pequeñas metas, hay que dividir por etapas. O sea, tenés que tener una guía de lo que vas a hacer para alcanzar esa etapa. Sí. <ríe> La organización es clave, básica. Entonces, algo que te puedo decir que sirve y seguirá sirviendo, porque es así... Es el hecho de escribir todo lo que vas a hacer, tener una guía de prioridades. O sea, y dentro de esa guía de actividades hay prioridades. Hay algunas actividades que vas a hacer primero, otras después, si necesitan inversión, si no.. En fin, entonces, teniendo una guía que, eh, que digamos, que tenga que ver con esa meta, vos vas a ir tildando, tic off en inglés, ¿no? Entonces vas a ir haciendo esas actividades, esas pequeñas actividades que van a lograr que cumplas esa meta, y por cada actividad que logres, te vas a premiar. Sí, así como lo hice. Pequeños premios que no sé, tienen que ver con helado, no sé, una <ríe> torta de chocolate. ¿Por qué no? Eh. Un vestido, una remera, ir al salón de belleza, no sé. Un partido de fútbol espectacular, lo que vos quieras. O simplemente tomar tu café favorito y tomarte un día de descanso. Cosas simples, lo, lo que vos elijas, lo que vos creas que es un premio para vos. Mirá, es, es esa serie que te gusta, no sé. Vos sabrás cuál es tu premio, qué premio querés alcanzar, querés hacer realidad, digamos, eh, en base a los logros que vas teniendo. Porque si no, es como que uno trabaja, trabaja, se esfuerza, se esfuerza y se cansa también. Y como los objetivos son, los estándares son altos, el gran objetivo es alto y las metas también llevan su tiempo de, de, de desarrollo, de, de trabajo, de constancia, de poder alcanzarlas camino si uno empieza a flaquear y, y no incrementa su motivación y sus ganas y, y está firme ahí, puede llegar a renunciar a, a las metas. O sea, si empezamos a renunciar a las metas no vamos a llegar nunca al gran objetivo que es el sueño. Eh, o lo que sea, ¿no? Que queremos alcanzar. Entonces, básicamente, esto de realizo, me premio. Realizo, me premio. Y sí, y tú lo escribís, te lo grabás, no sé, como quieras. Pero siempre digo que lo que vos llevas al papel, y sí, lo llevo al papel porque las máquinas también son un tema, pero bueno, los que escribimos sabemos que el papel es como que es el romance de nuestras ideas. Entonces, siempre en un papel, siempre anotar, agendar, o sea... Clave es tener una agenda, virtual, no virtual, es más, si podés tener dos o tres, mejor. Quiero decir, siempre tienen que estar en algún lugar las cosas, pero bueno, el papel es algo que es irreemplazable desde el hecho de que siempre va a estar. Y cualquier cosa que suceda, vas al papel y tenés, o tenés una copia, en fin, eh, que podés hacerlo con las agendas digitales, pero el papel, quizás agarras una libreta y decís, ah, oh", y delirás, con tus ideas o, o te salen cosas nuevas y eso no sucede en los ordenadores, en las máquinas por lo menos a mí no, quizás a vos sí buenísimo si te sucede, nada pero copiar y tener backup, sí o sí así que agenda, ideas y pasos o sea, tenés una guía de pasos a realizar para alcanzar las metas Vos sabés que sumando las metas vas a llegar a alcanzar el gran sueño o el gran objetivo que te hayas planteado. Dicho esto, espero que te haya servido. No dudes nunca de tus sueños y de ser quien sos. Puedes dudar de lo que quieras, pero no dudes jamás de eso. Te invito a que vayas a mi página que claviacastro.musica.ar Dije bien, creo que antes lo dije mal. <risas> cladiacastro.musica.ag Ay, bueno, el murcio tenía que estar antes. Sorry. Y en el apartado segmento Yo creo en vos. Ahí me puedes dejar lo que quieras. Me encantaría que me puedas escribir. Eh, o bueno, tenés mis redes sociales. Mismo YouTube. Encantada de, de poder aportarte algo desde mi lugar. No sé, eh, me gustaría poder dejarte una nota de color para que no desistas. Y empieces a trabajar hoy mismo, si todavía no te animaste a concretar tus sueños, a hacer tus sueños realidad y a sentirte orgullosa, orgullosa, orgullosa de ser quien sos. Beso enorme, te quiero mucho, nos vemos.